Actualización sobre violeta. A ver, esto que veis, parece que le hayamos puesto la mano recta, pero no le fue cierta. Ahora la enseñaré. La tiene así, pero tiene una férula que le continúa. Entonces, su manita sigue estando aquí. Pero estamos haciendo pruebas para ver, eh, o sea, como ahora ya ha desarrollado un poquito más de fuerza aquí, eh, ya, puede, ya tiene más capacidad para aguantar el, la férula en lo muy. Porque, claro, vosotros, vosotros pensáis. Y está de pie en este movimiento. ¿no? Entonces, a la que se iba un poco así, esto se le doblaba y, y se caía. No, no, podía hacer, no podía rectificar, no tenía fuerza para hacer esto. Ahora sí. Y bueno, es un, es un buen comienzo. Nada, esto se lo ha hecho Laura. Ha estado mirando cómo hacerlo para empezar a, a tener un prototipo, una especie de prototipo para saber cómo es la mejor forma de ayudarle. Era muy importante que ella empezara a desarrollar esa fuerza y esa musculatura. Para, o sea, no es que esté súper musculosa, pero es que antes era muy canijilla ella. Y para empezar a, a ver cómo podemos solucionar el tema de su movilidad. No tanto la movilidad, sino por lo menos la postura, porque al estar tan baja, sus manos se le están deformando mucho. Entonces, bueno, ya que estamos consiguiendo que empiece a, con el tema del biberón de y todo eso a mejorar. Ahora está un poco parada porque está un poco extrañada, pero es, no pasa nada. O sea, esto no es ahora mismo para que se mueva, sino para que empiece a, a corregir la postura y a cambiar, a cambiar su morfología. ¿no? Y nada, por lo demás, biberón es fantástica, eh, comiendo un montón, muy animada, muy contenta, o sea, es maravilloso. Entonces, bueno, pues con esto, que es una cosa ultra ligera. Eh, vamos a ir viendo Mira, si la queréis ver de lateral parece que si parece eso, un, pero no. veis la manita está aquí esto probablemente haya que amputar y esto vendrá desde aquí pero bueno mientras tanto que es más bonita y nada más aquí a ver entonces por pues eso veis que esto se abre un poquito para allá pues ahora tiene que tener esto se abre así si no le pongo yo la postura esto esto, ella no va a poder ganar mucha musculatura porque ahí hay algo que no, que no es como debería. Su problema de movilidad, aparte de su cerebro maravilloso pero muy particular, es esto. Entonces, bueno, pero la verdad es que desde la última vez que lo probamos, cuando era muy pequeñita, ahora se nota un montón que, que puede hacer este movimiento y eso es fantástico. Así que nada, ahora empieza una nueva fase, ya nos. Nos hemos envalentonado, nos hemos atrevido, hemos dicho, si somos capaces de que comas y de que te mantenga más o menos estable con una medicación mínima, eh, vamos a apostar y vamos a imaginar que mmm, no sabemos cuánto vas a vivir, pero puede ser que sea mucho tiempo. Pues Entonces vamos a empezar a, a, a arreglar esos problemillas ¿no? que le quitan un poquito de autonomía y le dificultan un poco, que disfrute de su vida tanto como podría disfrutar. Estoy muy, o sea, aunque no me parezca, estoy súper contento, me ha, me ha gustado porque al principio le estaba poniendo un montón de pegas a, a Laura con esto, eh, pero en realidad lo estoy viendo ahora y, y es que ha quedado genial y la verdad es que le va a ir súper bien. Ahora también habrá que forzar esto un poquito a que empiece a que no la tenga así, sino que ya la tenga como más recta y luego así que sea capaz de erguirse aquí y que no apoye porque ella está apoyando prácticamente con esto. Y bueno, y luego ya la de atrás, que la sabe mucho, bueno, poquito a poco, ahora mismo la columna se ve <ríe> prácticamente recta, y, y eso pues, no, nunca, no sé, desde ahí tenéis, o sea, os tiene que parecer otra cabrita, porque ahora mismo yo antes la estaba viendo de frente y parecía que fuera su manita entera que se lo hemos puesto recta y me hacía un montón de gracia. No, ni lo prefiero ni lo que preferir. yo la prefiero a ella así como es. No necesito cambiarla, pero sí que es verdad que, que me hacía un montón de gracia. Así que nada, vamos a estar un poquito más así, tampoco demasiado, porque no queremos que se, que se canse mucho, ¿eh? mira, ahora puede saludar de una manera súper particular. Señala mientras saluda y, y, y se rasca la pancita. Eso solo puede hacer violeta. ¿Verdad? <risa> Qué <risa> bonita que eres. saluda, cámara. Esto en su lenguaje está saludando. <risa> Está diciendo está, está, está un montón de cosas bonitas, aunque parezca que está ahí como mirando una mosca que no está, ¿eh? Os seguiremos contando, a ver cómo evoluciona. Vamos otra vez a ella a zardar. ¡Guau! Es impresionante. Impresionante. ¡Guau! ¡Wow! Impresionantísimo. ¡Mira! Aquí, ¡Toma! Así de violeta.